Hola amigos, bienvenidos a Electrodomótica Ramos En esta oportunidad vamos a hacer dos prácticas Dos prácticas que se refieren a un mismo tema En primer lugar vamos a hacer la práctica Sobre cómo accionar un motor monofásico eléctrico Y vamos a hacer su circuito tanto de fuerza como de mando Y la segunda práctica es accionar un motor eléctrico trifásico jaula de ardilla y también para él vamos a hacer su circuito de fuerza y mando. Y para eso vamos a utilizar todos estos dispositivos que tenemos a la mano. Muy bien, entonces empezamos con el motor monofásico eléctrico, jaula de ardilla. Y vamos a hacerle su circuito de fuerza primero. Entonces ponemos aquí, circuito de fuerza. Motor monofásico. Motor monofásico. Muy bien. Entonces vamos a empezar poniendo nuestro magneto térmico. Fíjense que tenemos un magnetotérmico, Tiene entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6. Muy bien. Entonces vamos a representar nuestro magnetotérmico de la siguiente manera bien a este magnetotérmico le vamos a llamar q1 ok entonces esta es la entrada 1 salida 2 Entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6 Bien, este magneto térmico va a proteger el circuito eléctrico de cortocircuitos y también de calentamientos ¿Okay? Bien, ahora tenemos nuestro contactor Nuestro contactor, fíjense, también tiene entrada 1 o L1, salida 2 o T1 Además aquí está su entrada 3 Salida 4, entrada 5, salida 6. Además tiene un contacto auxiliar normalmente abierto, ¿ok? cuya entrada es la número 13 y salida número 14. Además, para accionar la bobina tenemos A1 y A2. Pero fíjense que A2 lo tenemos aquí, pero aquí también tenemos A2, que es el mismo punto. ¿ok? A2 de acá y A2 de acá, es el mismo punto. Bien, entonces podemos conectar, por ejemplo, para accionar su bobina, A1 y A2 o a 1 aquí y a 2 acá. ¿Ok? Bien, entonces vamos a representar este contactor de la siguiente manera. Bien, este contactor vamos a llamarle KM1. ¿Ok? Entonces... Tenemos entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6. Bien. Además, tenemos aquí nuestro relé térmico. Fíjense, pueden observar nuestro relé térmico. Tiene también igual entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6. ¿Ok? Además, fíjense, este relé térmico podemos graduarlo. Eso dependerá de la corriente nominal que pase por nuestro motor. Esto se gradúa a un poco más de la corriente nominal. Ya vamos a ver esos cálculos. Bien. Además, con es, aquí con eso podemos graduar, con esta perilla. Con esta roja es para accionarlo y para ver su funcionamiento. Si está funcionando bien o mal, es para probarlo. Y este azul es para resetearlo. Además, tiene... Un contacto normalmente cerrado, que es el 95 y 96, y tiene un contacto auxiliar normalmente abierto, 97 y 98. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestro relé térmico. Lo vamos a representar de la siguiente manera. Y a este relé térmico le vamos a llamar F1. Acá está entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6. Y ahora vamos acá a tener nuestro motor monofásico en corriente alterna. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver las conexiones. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, estos, estos dispositivos son trifásicos. Pero lo vamos a usar para accionar un motor monofásico. Muy bien, entonces por aquí va a venir la fase. Okay, la fase va a entrar por el, el contacto 1 del magnetotérmico, va a salir por 2 del magnetotérmico hacia 1 del contactor, va a salir por 2 del contactor hacia 1 del relé térmico, va a salir por 2 del relé térmico hacia el motor. Bien, ahora por aquí va a entrar el neutro, lo voy a representar así con el color azul, por aquí entre el neutro, bien, por aquí entre el neutro, por 5 del magnetotérmico, sale por 6 del magnetotérmico, hasta 5 del contactor, sale por 6 del contactor, hasta 5 del relé térmico, fíjense, de aquí, de 6 del relé térmico, lo vamos a llevar hasta 3, del magnetotérmico entra por 3 del magnetotérmico sale por 4 del magnetotérmico entra por 3 del contactor sale por 4 del contactor entra por 3 del relé térmico y finalmente sale por 4 del relé térmico hacia el motor muy bien y finalmente el motor lo vamos a poner a tierra ok motor va a ir conectado a tierra bien, entonces este sería el circuito de fuerza muy bien, vamos a hacer ahora el circuito de mando para este motor circuito de mando este circuito de mando nos va a servir tanto para el motor eléctrico de jaula de ardilla, monofásico, así como para el trifásico. Es el mismo circuito de mando. Muy bien, entonces para eso vamos a usar otro magnetotérmico. Como vemos, este por aquí va a entrar en la línea fase y va a salir por acá. Por aquí entra la línea de neutro y sale por acá. Entonces vamos a representar ese magnetotérmico de la siguiente manera. Muy bien, entonces este es otro magnetotérmico muy diferente al que habíamos utilizado para el circuito de fuerza. ¿OK? Entonces este magnetotérmico le vamos a llamar Q2. Tiene entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4. Muy bien, ahora vamos a representar el contacto normalmente cerrado del relé térmico, 95 y 96. Y lo vamos a representar así. Bien, este es el contacto normalmente cerrado 95, 96 del relé térmico F1. Bien, ahora fíjense, vamos a representar, tenemos aquí estos pulsadores y tenemos este rojo que es normalmente cerrado, tiene como contactos 1 y 2. Y tenemos este verde que es normalmente abierto, tiene como contactos 3 y 4. Este rojo sirve para la parada, mientras que el verde es para la marcha ok vamos a representar el rojo que es para la parada entonces lo vamos a representar de la siguiente manera le vamos a llamar s1 tiene contactos 1 y 2 ahora vamos a representar el pulsador normalmente abierto el verde el normalmente abierto que tiene contactos 3 y 4 y le vamos a llamar S2 Muy bien, vamos a representar ahora El contacto normalmente abierto Es un contacto auxiliar del contactor ¿ok? Este contacto auxiliar del contactor Normalmente abierto Tiene como contactos 13 y 14 Muy bien, vamos a representar aquí Aquí está el 13 y 14 Del contactor KM1 Bien, y además vamos a representar la bobina ahora del contactor, la bobina A1, A2, ¿ok? Estas son las entradas para la bobina, A1 y A2. Vamos a representar entonces aquí la bobina, A1 y A2 aquí. Bien, ahora sí vamos a hacer el circuito. Muy bien. Por aquí va a entrar la fase, por 1 del magneto térmico, de aquí, por uno del magneto térmico, sale por 2 del magneto térmico, hacia 95 del relé térmico, sale por 96 del relé térmico, hacia 1 del pulsador normalmente cerrado, s 1, sale de 2 del pulsador normalmente cerrado, hacia 3 del pulsador normalmente abierto, o sea este verde. De allí sale de 4, que es el pulsador normalmente abierto, hacia A1 de la bobina. Muy bien. Además, este contacto auxiliar 13-14 del contactor lo vamos a conectar de la siguiente manera. 13 a este punto y 14 a este punto. Ok. Y por aquí va a entrar el neutro. La línea neutro por aquí. 3 del magneto térmico sale por 4 del magneto térmico hacia a 2 muy bien entonces ese sería nuestro circuito de mando vamos a ver ahora la práctica muy bien entonces empezamos con la práctica vamos a utilizar color cable de color negro para la fase bien tenemos que esta fase según nos indica según nos indica el esquema de fuerza, entra a la par al contacto 1 del magnetotérmico. Vamos a ponerlo. Bien, ahí lo tenemos. Luego nos dice, entra, sale del, de 2, de su contacto 2, y se dirige hacia el contacto 1 del contactor. Bien, ahí está. Luego de dos del contactor: de dos del contactor a uno del, del relé térmico. Bien, este relé térmico entra acá, ¿verdad? Aquí va a entrar. Estas puntas entran aquí a los contactos 2, 4 y 6 del contactor. Entonces ya tenemos unido dos del contactor con uno del relé térmico. Bien, entonces, y luego sale de 2 de del relé térmico de aquí, de aquí, y se va al motor. Bien, eso lo vamos a hacer después cuando empatemos el motor, que en este caso va a ser una bombilla que va, va a simular el motor. Vamos a hacer ahora la línea de neutro. Bien, el neutro entra por 5 del magnetotérmico. Bien, vamos a hacer eso. Voy a usar cable de color verde porque no tengo otro color. Pero nos servirá para la práctica. Bien. El neutro entra por 5. Luego, dice, sale de 6. O sea, de aquí. Y va... hasta el contacto 5 del contactor, hasta aquí. Bien, ahí está, a 5 del contactor, luego de 5 del contactor, pasa por 6, por el contacto 6, por este contacto del relé térmico, y de allí, de aquí, regresa hasta regresa hasta 3 del magneto térmico. Bien, esto va a ir aquí como le dije, pero no lo he puesto todavía porque... Eh, por comodidad, ¿ya? Por comodidad, después lo voy a hacer. Pero por comodidad no lo he hecho. Bueno, entonces... De aquí de 6, del horario térmico... Se va, hasta, se va hasta 3 del magneto térmico. Muy bien. Y de, ahora de 4, de 4 del magneto térmico entra a 3 del 4 del maneto térmico entrada 3 del contactor vamos a hacer eso bien ahí tenemos ahora de 4 del contactor Entra 3, o sea este pin del relé térmico y luego van a salir, o sea estas dos van a ser las salidas del motor La salida 2 y 4 del relé térmico van a, salir las, van a ser las salidas del motor Muy bien, entonces hasta ahí tenemos el circuito de fuerza, solamente nos falta poner esto aquí Pero lo vamos a hacer después, por comodidad, vuelvo a repetir, no lo hemos hecho Ahora vamos a hacer el circuito de mando Aquí tenemos el circuito de mando Bien, dice, viene la fase, ok, viene la fase, entonces la fase, recordemos, es esta. Entonces vamos a puentear aquí, desde, vamos a puentear la fase de aquí hasta el contacto 1 del magnetotérmico, de este magnetotérmico bipolar. Bien, vamos a puentear aquí, entonces vamos a aflojar. Vamos a aflojar aquí. Viene la fase hasta, hasta acá, entra para entra en uno del, del magnetotérmico bipolar. Bien, de ahí sale de dos. Sale de 2 hacia el contacto 95 del relé, del relé térmico, hasta aquí. Bien, vamos a ver. De 2 hacia 95 del relé térmico. Este 95-96 es un contacto auxiliar normalmente cerrado del relé térmico. Bien, ahí. Luego dice va hasta 96 y de 96 sale hacia el contacto 1. Aquí lo tenemos hacia 1. Del, de S1 S1 es este pulsador que es normalmente cerrado este pulsador rojo este de paro, bien entonces vamos a coger desde el contacto desde 96 hacia el contacto 1 del pulsador normalmente cerrado. Hasta aquí viene. Bien, ahí. Ahora, seguimos. Dice, aquí estamos, entra ese 1 por el contacto 1 de este pulsador normalmente cerrado, luego de 2 va hacia el contacto 3 del Pulsador normalmente abierto, que es este verde. Entonces de aquí vamos a hacer un puentecito de 2 a 3. Hacia 3, hacia aquí, hacia 3. Y luego dice de 3 sale... De 3 va hacia km 1 hacia el contacto hacia el contacto auxiliar normalmente abierto hacia el punto número 13 de km 1 o sea de aquí de este mismo 3 va a pasar a 13 de km 1 o sea aquí ok entonces vamos antes de antes de ajustar este vamos a vamos a pasar un cable de aquí hasta o sea t de, de 13 del, del contacto normalmente abierto del contactor de, del, del contacto 13 hacia 3, este punto 3 que es del pulsador normalmente abierto del verde Bien, ya tenemos entonces, tenemos, a ver, repetimos, desde 2, del punto 2, aquí estamos, del punto 2, de S1, que es este, el rojo, normalmente, el pulsador normalmente cerrado, va a 3, a 3, del pulsador normalmente abierto, que es el verde, luego, fíjense, pero también está unido con el contacto auxiliar de el contactor específicamente con el contacto 13 que acá está ya lo hemos unido entonces también con el punto 3 del pulsador normalmente abierto el verde muy bien ahora dice del el 4 el punto 4 que es este de aquí del pulsador normalmente abierto el verde se une con la bobina, con A1, fíjense, 4 con A1, eso lo vamos a hacer, 4 con A1, bien, recordemos A1 está aquí, bien, entonces vamos a unir A1 con 4. bien, eso va, se va a unir con A1, ok, A1 está aquí atrás, por aquí, voy a aflojar aquí para poder unir con A1, bien, ahora sí, ahí está con A1, vuelvo a poner aquí, bien, listo, ¿qué más? Luego fíjense el contacto 14, se une con A1, pero también el contacto 14 también se une con A1. Fíjense, A1 con el contacto 14. Entonces, es el contacto 14 es el del contactor. Bien, entonces aquí también vamos a puentear. Del 14 que es del contacto normalmente... Del contacto auxiliar normalmente abierto del contactor, sacamos uno hacia A1, hacia A1 también, entonces volvemos a aflojar aquí, para que entre aquí a A1. ahí y volvemos a poner aquí bien finalmente el neutro viene por aquí por dos del magnetotérmico vamos a poner el neutro por aquí entonces vamos a puentear, el neutro viene, viene por aquí, por 2 por del magneto térmico, entonces vamos a puentear el neutro de aquí. hacia acá, bien, luego sale por aquí por 4, sale por 4 del magnetotérmico térmico y se va hacia A2, Y se dirige hacia A2. A2 está aquí. Bien, entonces voy a sacar este de aquí para que no me moleste. Y después lo vuelvo a ajustar. Ahora volvemos a colocar este. Bien, finalmente ahora sí ponemos el relé, el relé térmico unimos con el contactor. Muy bien, ahora sí, ya está todo listo para probar. Vamos a fijar esto. Vamos a fijarlo por aquí. Muy bien, vamos a poner un foco, un bombillo aquí. Esta será nuestra carga. Vamos a simular que este es el, el motor. Este va en los, en los puntos 2 y 4, en las salidas. 2 y 4 del relé térmico bien ahí lo tenemos Bien, vamos a la aliment alimentación general, accionamos los magnetotérmicos, bien, ahora prendemos, fíjense, prendió el bombillo, apagamos, prendemos, apagamos, Bien, entonces aquí está la práctica hecha para un motor eléctrico monofásico. Bien, el esto de aquí, el contactor más el relé térmico forman lo que llamamos el guardamotor. Bien, entonces, eh, bueno, para recalcarles nada más que el circuito de mando, este que hemos hecho, el circuito de mando, este es el esquema del circuito de mando, nos sirve tanto para el motor monofásico como para el motor trifásico. Muy bien, entonces nos vemos en la próxima práctica.